oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos y pero en el caso tuyo es por el peinado no por el peinado ¿por qué te quedaste fuera porque tú tienes el distintivo sí, me quedé por afuera por la, por... Ajá, por la trenza porque supuestamente no aceptaban trenza aquí mañana por... tú vas a venir bien peinada entonces claro, yo voy a venir bien peinada y uniformada como se debe pero ellos tienen que dar una oportunidad porque ellos tienen nosotros lo levantamos temprano Nosotros lo levantamos temprano para venir a estudiar ¿De dónde, no, tú eres? ¿De dónde tú eres? De la Duarte No, yo vine a resolver algo, pero yo, te, yo veo que esta es la segunda semana, si no me equivoco de clase, y ellos tienen que entender que tienen que dar una oportunidad a los estudiantes porque ellos vienen a estudiar, el distintivo no importa tanto y menos la primera semana ¿Tú estudias aquí? Yo estudié el año pasado pero vine a resolver algo Debían dar otra oportunidad porque que no saben de dónde viene. aquí hay muchos estudiantes que vienen de valle o sea, cogen carrito, a veces nada más bien con lo del pasaje. Dale pase para adentro ahora, ¿Para después que lo platifique. Dice que tiene que aquí bueno, este. me dijeron que uno lo podía platificar y mira, yo lo tengo platificado y no me quieren dejar entrar. ¿Y la pelada entonces? ¿Y tú pela? No, yo mira como yo, yo no tengo más pelado, que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De guisa vengo. de guisa? Sí. Entonces yo no puedo, yo no puedo ir, me dejo pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. Son 50. oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos y pero en el caso tuyo por el peinado no por el peinado si sí, me quedé por por afuera la por... Ajá, por la trenza porque supuestamente no aceptaban trenzas aquí mañana tú vas a venir bien peinada entonces claro y voy a venir bien peinada y uniformada como se debe pero ellos tienen que dar una oportunidad porque ellos tienen Nosotros lo levantamos temprano Nosotros lo levantamos temprano para venir a estudiar ¿De dónde, no, dónde tú eres? De la Duarte No, yo vine a resolver algo, pero yo, tengo, yo veo que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 ¿Y la pela entonces? ¿Y tú no, yo mira como yo te yo no tengo pelado, que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De Guiza vengo. ¿Tú eres ¿De de Guiza? Sí. Entonces yo no puedo irme, debo agarrar pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. Son 50.